Buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 11 de abril del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros llevándole el contenido de hoy en De Mañana. En nombre de todo el equipo, gracias por permitirnos compartir con ustedes en sus hogares. Gracias a Telenor que nos empalma con toda la provincia del Nordeste. Desde la provincia de las heroínas, hermanas Mirabal, hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. Gracias al Canal 14 que nos empalma con la Olímpica, con, con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Gracias también al Canal 41, que nos enlaza con la Olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los minerales preciosos. También a Televiaducto, que a través del canal 17 nos enlaza con la provincia de los presidentes, Bayat, Moca, y al 1014 para todo Estados Unidos, a través de Canán y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tenemos interesantes comentarios, noticias locales, nacionales e internacionales y entrevistas también en el acontecer político nacional y global. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMET, que para el día de hoy nos dice que se van a mantener las condiciones del tiempo con chubascos aislados, esporádicos, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera. Estos aguaceros estarán localizados en las zonas del este, también la cordillera central y la cordillera septentrional, con tronadas, aisladas, ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Para mañana, esta vaguada... ...se habrá disipado, sin embargo, entra otra vaguada en los niveles medios de la troposfera ...que se va a aproximar al país trayendo inestabilidad atmosférica. La misma estará combinado con condiciones asociadas al ciclo diurno... ...para que nueva nuevamente, en las horas de la tarde y la noche, empiecen a aparecer nubes... ...con posibilidades de aguacero dispersos, tronadas y ráfagas de viento en los sectores de la llanura del Caribe, región nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza. En resumen, vaguada en los niveles bajos, incidiendo en las condiciones del tiempo para provocar algunos aguaceros. Para hoy, medio nublado a nublado, con algunos aguaceros y tronadas hacia las regiones noreste, sureste, noreste y la cordillera central. Las temperaturas se van a mantener calurosas, por lo que se le dice a la población que ingiera suficiente líquidos durante el día de hoy, vista ropa ligera y colores claros y no se exponga a los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 de la mañana. ...y 4 de la tarde. También se espera que un frente, un sistema frontal, algo frío... ...se avecine por la zona del Atlántico Norte... ...y esto puede provocar que las temperaturas puedan disminuir un poquito... A, ...a finales del viernes y fin de semana. Estas son las condiciones del tiempo... ...y ya les doy la bienvenida a mi compañero Francis Ro Rodríguez. Gracias. Buenos días, muy fútbol, buenos, buenos días... días. Amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayuda a desenvolvernos en él. Gracias a ustedes porque siempre nos permiten entrar a sus hogares y tienen tan buena opinión nuestra. Ese es nuestro compromiso a través de este su canal 10 de Telenor. Yo soy Francis Rodríguez Fulvio. Bueno Francis, eh, en esta mañana, en esta madrugada, falleció quien fuera como mi padre, en la zona, en la comunidad de Guaraguao, en el distrito municipal de Guaraguao, murió Fonso López. Fonso López era un patriarca yeah. comunitario, un hombre con mucha experiencia en la, en la parte agrícola. Tenía eh, una sobrada experiencia y una sabiduría en el cultivo de, la, de los frutos enormes. Y una forma de enseñar a los jóvenes también es que él fue músico también, también. compuso mucha música de, de Perico Ripiao, le, le, le, de, de, de merengue, le compuso a, a estos merengueros eh, eh, famosos eh, de la época, ¿verdad? Sí. Y desde aquí nuestro corazón eh, compungido, triste por la pérdida de Fonso López, pero sabemos que... Él entregó su vida al Señor y tenemos la esperanza de esa resurrección allá cuando Jesús venga a rescatar a sus hijos. Así que un abrazo a toda la familia, también me considero hijo de esa familia y nos sentimos en estos momentos con dolor. Pues nos unimos a, de... ese, sí. a ese dolor y a toda la familia Fortaleza <coughs> y que su legado está ahí. Sí, está ahí su legado. Bueno. Francis, y, y hoy, con relación a lo que está aconteciendo a nivel nacional y, y local, nos encontramos en la situación que se encuentra el país. Atracan una, un banco en Santiago, en Tamboril, Santiago Tamboril, eh, de la asociación Cibao. Pero también atracan un camión de valores en la carretera camino a Asua. Bueno. Fíjate que son ya eh, testimonios de cierto nivel de, de robo, algo más complicado, algo más estudiado, donde se ve eh, como un ánimo y unas condiciones de las que está viviendo el país muy dificultosas, porque para llegar y, y, y y robar en una sucursal bancaria, en un pueblo como... Es Nuevo un atrevimiento. Rete, es un atrevimiento fuerte. Pero también, Francis, llegar a interceptar un camión de valores y robar el camión de valores, que se dice cerca de 36 millones de pesos llevaba ese camión de valores. Con eso expresa, Eso te expresa... El nivel de inseguridad que hay en el país, eso expresa el nivel de delincuencia que hay en el país, que ya alcanza todos los niveles, no solamente los barrios, también está alcanzando a los ricos, a los intereses de los poderosos, aquellos que creen que no le va a tocar lo que han hecho con este país. Mira, es una lástima yo recibí... que esto esté sucediendo en nuestro país, en un país turístico, en un país llamado a dar servicio que tiene que tener otra imagen a nivel mundial. Yo recibí la información de que los 36 millones de pesos robados a una compañía de transporte de valores, se determina preliminarmente que fue un autorrobo, fue parece ser los mismos que recibieron el dinero, que estaban, eh, no, tenían la responsabilidad de transportarlo, pero óigame, tener la, la intención, la voluntad de, ac de acometer un hecho de robar 36 millones de pesos, justamente en el momento que reciben, es un... la verdad que es un, un grado de deterioro que está viviendo la sociedad, eh, enorme. La autoridad se presenta, como yo he dicho, ineficaz. Ineficaz y todo en, todo, lo, en todos los programas, Francis. En todos los órdenes. Y todos los programas de seguridad. ¿Dónde están todos esos programas? Solamente son eh, alertas o presentaciones donde se emplea muchos recursos y se pone a mucha gente eh, y sobre todo a la prensa se le pone en bandeja la información y después de ahí no hay seguimiento yo te voy a preguntar algo en ese orden en la falta de cumplimiento del, del gobierno, del estado tú recuerdas ¿Quisqueya aprende contigo? Algo así. Sí. ¿Qué ha sido de ese proyecto? Bueno. El analfabetismo rampante, el 4% entra en un orden de, de, de difícil eh, comprensión porque se supone que la revolución educativa va acompañada de resultados. No, muchos anuncios. Entonces, se pagan un millón, ¿cuánto diario? mil diarios. Diario. Al mes, calcule usted que se está repartiendo el 4% para sostener una sociedad encantada, como una especie de encantamiento a través de los medios pagados que ellos tienen de publicidad. Así pasa también con todos los acontecimientos de inseguridad que se dan en el país, que muchos de los municipios de Tamboril expresan que para qué van a ir a la policía. Oye, oye qué decepción en cada uno de los hechos que se dan, para qué van a ir a la policía. Y por eso la policía habla de unas estadísticas que a veces uno se pregunta ¿y en qué país es que están viviendo y otros se lo atribuyen a supuestos rumores y ellos dicen siempre que han disminuido estos hechos de delincuencia pero qué es lo que sucede que la ciudadanía simplemente no va a presentar la querella porque no confía en la policía nacional no confía que se lleve a feliz término una denuncia que vayan y hagan y muchas veces se sienten burlados hasta por la misma policía cuando se va a poner la querella. Es una situación que todavía nosotros estamos esperando como pueblo, esa reforma policial que tanto nos vendieron, esa reforma policial a la que se le dedicó recursos de todos nosotros, incluso préstamos, y esa reforma se está esperando todavía para que los ciudadanos se sientan más seguros. Usted como ciudadano tiene que invertir en seguridad, enorme cantidad de recursos al año, además aquella que les roban, porque si les roban un tanque de gas, o si les roban una tapa de la cisterna, o si les roban las tapas de la camioneta, o si les roban los cristales, o quizá otras cosas de más valor, también eso usted tiene que sumárselo, ...a lo que es la inseguridad ciudadana. Además del policía privado, Washington, que tiene que pagar... ...además de la alarma, además de la cámara, además de los hierros... ...en fin, es una eh, contingencia de gastos que van todo encima del ciudadano dominicano. Mientras tanto se nos dice que estamos avanzando y que estamos progresando como dijo ayer el, el, el director del Banco Central, un crecimiento de 6.7. Yo quiero que alguien me llame y me diga si le tocó la puerta a ese crecimiento de estos primeros meses, si alguien le tocó la lotería y ganó algo de ese crecimiento del Banco Central. Nos vamos preparando para hacer una gran, eh, una gran concentración en contra del alto costo del combustible, y, y, la de, misma y de, la de la misma mejor. alto costo de la vida. Bueno, así iniciamos en de mañana. Hay más, manténgase ahí, en breve volvemos. Para arrancar el viaje, los antojos. Todos los antojos. El regalo de la abuela y esa cena especial.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por estar con nosotros en De Mañana. Y Si usted quiere montarse en una jipeta de calidad, en un carro de calidad, todas las marcas que usted anda buscando... Usted la consigue en Gordo Automol. Gordo Automol es el líder, el dealer que usted está buscando. Ahí están todas las marcas recién importadas, como nuevecita y con una amabilidad exquisita. Salida Santo Domingo, carretera Antonio Guzmán Fernández. Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad, llámelo. Al 809-294-3090. ¡Corra! Que ahí están las marcas que usted está buscando, su jipeta, para que salga bien montado en Gordo Automol El dealer que te monta bien. Y ya se escucha la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Público. Buenos días hermano, buenos días Francis, buenos días, buenos días para todos los nordestanos que sintonizan a esta hora el número uno de mañana, aquí estamos como todos los días y decirle que este próximo sábado la cita es la siguiente, inauguración de Don Andrés Bar-Restaurant en el kilómetro 7, de la comunidad de llaves, gran apertura con el prodigio, el amarillo. Fresclas y Nelson Tavares, señores, en este gran fiestón que no te lo puedes perder. Llame para reservaciones. Todavía tiene tiempo, ¿eh? 809-290-4800. Inauguración de Don Andrés, bar-restaurante en llaves. No te lo pierdas este sábado 14. Estaremos por allá, qué bueno. El Falpo rechaza el informe ofrecido por el Ministerio Público en torno a la muerte del dirigente Vladimir Lantigua. Así que ahí vemos las imágenes de esta actividad y vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Queremos el Movimiento Social y Popular de San Francisco Macorís rechazar ese informe malintencionado, manipulado y... Eh, perverso que se emitió en la Procuraduría. Eso da eh, a este pueblo a entender y da eh, creencia a lo que ya nosotros habíamos denunciado, de que había todo un plan para eh, deviar o buscar el, el asesino o los asesinos verdaderos que ultimaron al compañero Vladimir Antigua. Esa actitud de perversidad que encabeza el fiscal Rey Victorio no hace a nosotros profundizar y radicalizar la lucha en los próximos días. Nosotros entendemos que con chantaje no nos van a detener, que con soluciones es, y presentando a los policías asesinos es que este pueblo vuelva a recuperar su paz. Bueno, señores, ahí está la posición del falpo en torno a ese informe. Sobre esas advertencias y lo que ha dicho el Movimiento Popular de San Francisco de Macorís, vamos a escuchar la reacción por parte del fiscal titular de Duarte, Regis Victorio. Adelante. Bueno, como tú sabrás, yo formo parte de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Investigadora. En ese sentido, yo remito cualquier situación... ...al informe presentado por nuestra institución. La Procuraduría estableció ayer... ...todo con relación a este hecho... ...lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se hará. Yo les remito al informe de la Procuraduría General de la República... ...nosotros estamos cumpliendo... ...con el deber de investigación de cada caso... ...y nadie puede alterar... ...ni disminuir... ...la información que surja de una investigación... Si no, si no es un informe pericial que demuestre lo contrario. Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal titular de Duarte. A propósito de las actividades que han anunciado, ayer inició el movimiento social con una mechonada, una marcha por diversos sectores de San Francisco, exigiendo justicia por la muerte de ese dirigente de Vladimir, la antigua Valdera. Así que mientras observamos la actividad, vamos a escuchar las declaraciones. Adelante. Nos sorprende una declaración lamentable hecha desde la Procuraduría General de la República en el sentido de lanzarle un caramelo a un pueblo histórico como San Francisco de Macorís en el sentido de querer desviar la atención en lo que concierne a dar una declaración objetiva sobre la muerte del joven Vladimir la antigua Valdera. Este pueblo debe levantarse, como lo ha hecho siempre, con indignación para enfrentar los ladrones del Palacio Nacional, que le han robado hasta el derecho a vivir a los dominicanos y a las dominicanas. Bueno señores, ahí está, esa actividad encabezada principalmente por el movimiento El Flu en San Francisco de Macorís. Miren, familiares de fallecidos en accidente en la comunidad de Huiza piden justicia. Vamos a escuchar porque ellos visitaron el destacamento policial, el cuartel policial, el general, aquí en San Francisco de Macorís. La muerte de Bienvenido Taveras y Elizabeth Ramos, todavía no se sabe quién lo chocó a ambos ...y lo dejó abandonado por allí en la comunidad de Guisa... ...en la carretera Honduras-Las Guaranas... ...ahí está la motocicleta... ...vamos entonces a escuchar declaraciones... ...adelante... Eh, ...andamos con los familiares... Eh, ...donde... De, ...de la comunidad de Guisa... ...donde fue muerto un tío y una sobrina... ...por un chofer el cual se dio a la fuga... ...y luego se agarró el vehículo... Y se presentó el dueño del vehículo, pero todavía nadie ha sido apresado. ¿Qué le han dicho a las autoridades? Bueno, hasta ahora los abogados es que pueden decir algo de eso, pero a los familiares que, que el caso está abierto, que tenga investigación. Bueno, que haga justicia, que haga justicia porque ella abandonó y eso no se puede quedar impune. No hay información. Queremos justicia. Está señores, algo que todavía está Entre las nubes, oculto No se sabe quién es el conductor de ese vehículo Y las autoridades Hasta el momento no han dicho Nada, miren la ADP paraliza docencia aquí en San Francisco De Macorís, así que Las aulas estuvieron vacías Ya de ayer, sin estudiantes Así que Ahí vemos imágenes, hoy se restablece eh, Creo que el Viernes de nuevo no hay Así que ya comenzamos, ¿eh? paralizamos y seguimos. Así que así lucían algunos centros educativos ayer aquí en San Francisco de Macorís por parte de, de Encabezado, esto por la de los Maestros, asistieron algunos de ellos. Miren, se entrega Luis Miguel Payano, acusado de haber participado en la muerte a palos de Jorge Luis López Almánzar el pasado fin de semana en Vista al Valle Ahí este momento En que fue conducido Por el presidente De la Junta de Vecinos Del sector Vista al Valle Hacia el cuartel policial Jorge Luis O mejor dicho Luis Miguel Escuchemos No fui yo Que cometí ese hecho Y entonces ¿Qué lo, qué lo hizo? Ese fue un amigo mío ¿Pero qué, cuál fue tu participación? No, mi participación Fue yo lo que peleé Fue al puño Como los hombres con... que pelearon al puño Pero dicen Que fueron ustedes Que lo acusaron a él No No ¿Quién era que tenía la relación entonces? Con la Yo. Tú era que tenía, tú eras su pareja. Sí. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿En la actualidad ustedes están juntos? ¿Eh? ¿Tú bien que estaban juntos en la actualidad? No. ¿No? ¿Vos por cero entonces? ¿Qué lo hiciste más? ¿Vos por cero? No. Bueno, ahí está Luis Miguel Payano, quien en las próximas horas se le conocerá medidas de coerción, repito, aunque él expresó que quien lo ultimó a Jorge Luis... López Almanzar fue su amigo, quien le acompañaba fue que le propinó el golpe cuando ellos estaban enfrascados ya en la pelea Miren, el general asegura que investigan el asalto donde resultó herida la periodista Joaquina Méndez Así que el general Suardí Correa, eh, tras los cuestionamientos que le hicimos, que ha sucedido en torno a ese hecho y otros él dice que investigan mientras observamos imágenes de cómo permanece la periodista Joaquina Méndez recuperándose en un centro clínico aquí en San Francisco. Escuchemos entonces al general de la plaza. Adelante. Sí, estamos eh, manejando una información que tenemos, eh, le hemos mostrado a ella que eh, varios, varios eh, elementos que han sido apresados eh, atracando incluso infragantes delitos. Ella lo ha descartado. Hay una información que tenemos ahí, eh, la cual no podemos suministrar informaciones por esta vía, porque podría contaminar las investigaciones, pero están adelantadas. Están las declaraciones por parte del general Suardit Correa. Dice que están en el proceso de investigación sobre quién materializó ese asalto. Le alaron la cartera, señores, a Guajina, Perdió el, el conocimiento cuando cayó al pavimento. Increíble. Miren, vamos a ver lo que opina el presidente del Colegio Dominicano de, Abogado, de Abogados sobre la destitución, un caso controversial, ¿verdad?, de las tres juezas en San Francisco de Macorís, el caso que ha acaparado la atención nacional. Escuchemos la posición del presidente del Colegio de Abogados. Adelante. El Colegio de Abogados de la República Dominicana no está en contra de la investigación y persecución de aquellos jueces, aquellos miembros de nuestro sistema de justicia que en un momento determinado hayan cometido eh, actos reñidos con la ética y con la honestidad. Lo que sí estamos eh, eh, en contra total radicalmente es en la violación sistemática de los derechos fundamentales como ha ocurrido aquí en esta jurisdicción de San Francisco de Macorís. Un juez en este momento no está en condiciones de dictar sentencia de manera más porque tiene tiene el temor de que esa decisión, independientemente de que sea sustentada sobre la base de elementos probatorios, sobre la base de derecho, sobre la base de circunstancias, pues puede generar eh, una destitución y una suspensión por el daño que pueda causarle a una parte relacionada con el poder de turno. Ahí está el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. La posición del gremio ante este caso que ha envuelto a estas juezas aquí en San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Line, 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, en preferencia de todos los nordestanos, Agua Randy Live. Este sábado 14, sábado 14, todos, todas a disfrutar de la gran apertura, de la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurante. Con el prodigio, ay mamá, música buena, bailable, señores. Así que, eso será por allá en el kilómetro 7, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Llámenos al teléfono 809-290-4800 para las reservaciones. ¿eh? Así que, este sábado, este mismo sábado, inauguración de Don Andrés Bar, restaurant, no te lo pierdas Vamos todos para allá Francis, Fulvio ¿Y en hermano, qué te vas? En Va una jipeta del gordo automol Vladimir, ahí tú vas a llegar Con esa jipeta del dealer Que llegó para montarte bien Ahí están todas las marcas Recién importadas Como nuevecita Lo que tú estás buscando En el dealer Que Está para montarte con calidad El Gordo Automol Salida Santo Domingo En las carreteras Antonio Guzmán Fernández Ahí está el, el dealer Gordo Automol En el teléfono 809-294-3090 El dealer que llegó para montarte con calidad Gordo Automol Bien, Julio, ¿sabes qué? Un día como hoy, Antonio Duvergé, en el año 1855, muere. Se destacó en nuestra lucha de independencia, pese a todo lo que intentan sectores de derribar la memoria histórica de este pueblo dominicano. Francis, muchas noticias. Sí, la primera mira, noticia, Francis, es... La reacción del Movimiento Popular Falpo con relación al informe que dictara la Comisión Investigadora de la Procuraduría General de la República encabezada por el fiscal Reyes Victoria. Ahí está su reacción, no aceptando los, eh, ya los pronunciamientos últimos que fue lo que sucedió. Ellos dicen que esto... Siempre lo estaban diciendo ellos, que lo dijeron desde el principio, que lo dijo la policía, el vocero, en sí. su momento, y que simplemente fue ratificar lo que ese policía de, dijo en ese momento. Bueno, yo creo que este es el mejor momento, porque ya hay una, un planteamiento por parte de los investigadores. Este es el mejor momento para que, en forma de anticipo de prueba o de acción por parte de la familia y del movimiento, si así lo ve viable, enfrentar eso, yo diría que hay que enfrentar esa, esa, ese informe. Esos resultados. Porque suponemos que ha de tener también indicación del posible o los posibles autores. Claro. Entonces, en la prensa, aquí en el escenario... Uno por un lado y otro por el otro. Creo que es difícil que se logre concretar un juicio para Vladimir y este pueblo que está esperando realmente que pues haya ese informe no que sirvió. haya eh, no que haya señalamiento para distraer a, a autores falsos, no. Con la investigación me imagino. ¿Tienen indicios de quién o quiénes pudieron participar? Hay videos, hay testimonios, hay una serie de indicios que esos resultados en ese informe no rindieron las expectativas. Hay que seguir investigando. Y el Fargo en su momento presentó una especie de investigación muy interesante, de mucho nivel, que hay que poner a contrastar uno con otro. La verdad debe surgir de ahí. Por lo pronto tenemos un punto de partida. Crea suspicacia, Francis, que el vocero de la policía, sin estar presente, ni siquiera estar cercano a los hechos, salió rápidamente a dar un informe y es prácticamente el mismo informe que se da ahora. Bueno, le va a ser difícil ocultar, si es así. Es un asunto que hay que investigar. Mira, Fulvio, Joaquina... Qué bueno que se está recuperando, pero qué barbaridad, qué malo que le haya sucedido. El jefe policial local dice tener indicios y ciertos argumentos que están investigando, pero es que no se están dando cuenta que la policía, el orden las autoridades que tienen que ver con el orden público han perdido efectividad en su ejercicio, ineficacia. Bueno. Tienen áreas que dominan. Yo fui a tapar una goma saliendo de aquí, aquí a la calle... Salcedo, ahí. No a... Eh, el Carmen, próximo a la calle Salcedo donde hito la, la gomera que está ahí. Y me dice que me estaba atendiendo. Porque yo hice un comentario, vi una joven que está sentada encima de una pasola hablando por su celular y vi que era un iPhone. digo, "Mira, se está exponiendo." Dice, "No, por eso es eso aquí, en esta zona, en esta zona a diario en cualquier momento. Qué raro que no ha pasado." Me dijo es decir, la gente incluso en esa zona la tienen como, como área que son comunes. Los robos. Los robos y los atracos. Bueno. Entonces, partiendo de ahí, si no, se ha, si no se ha sentado a hacer el inventario de lo que recibió del otro jefe policial que estaba aquí, ineficaz, y no nos da una señal de qué es lo que se va a hacer aquí. Ahí está mal. No va a haber reivindicaciones. Eh, el pueblo dominicano como que se está resignando ya a vivir en la situación en que se está viviendo. Calidad y, de vida fatal. Y estamos buscando soluciones propias entre nosotros. Y esto es peligroso, eso es peligroso, Francis. Mira. Por otra parte, Francis, sí. decirte, que la revolución educativa que nos están vendiendo a nosotros en los medios de comunicación, que le cuesta a este pueblo casi 700 millones de pesos al año en asunto de anuncios solamente educativo. Pero que llegue para acá para No San ha llegado a San Francisco de Macorís. La ADP estaba Porque en paro. Porque si esa ayer, es la revolución, vamos a entonces a entrar en el redil. Para ayer que... estaba en paro. ¿Tú sabes la ADP? lo que ha aportado esta empresa a la educación? Sí, Telenor. Mucho, mucho, mucho. Ayer estaba la ADP en paro y nuevamente el viernes vuelve en paro. Hay muchísimas escuelas que iniciaron su construcción y están abandonadas, abandonadas totalmente, y aquellas que hay que restaurar, que hay que arreglarla, que apenas hace 5, 6, 7 años que la hicieron, que ya hay que arreglarla porque están filtrando, como en el caso de la de Osto y otros casos, ya eh, todavía no, no la han reparado, Francis los libros que tienen que darle a los muchachos, los libros están guardados en almacenes, y los cuadernillos donde se anotan las clases de los muchachos, las notas de los muchachos. Estos cuadernillos no los tienen los profesores todavía, a dos meses ya... Han tenido tener... ellos que sacarle copia a otros viejos y sacarle el provecho. Y tienen más de un año que no reciben un centavo para darle mantenimiento a los planteles escolares, más de un año que no reciben un centavo para darle mantenimiento a los planteles es escolares. Es sumamente grave. Mire. También a los ingenieros no se les paga lo que han hecho en las comunicaciones no, no. Y a los dueños sí. de terreno. Y a los dueños de terreno. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí. Esa es la revolución que nos están vendiendo. Mira, bueno. Fulvio, totalmente de acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados. Surum. Repet con Surum. Muy muy justo, muy ecuánime, pero sobre todo con el sentido que ayer yo les, de, les hablaba respecto al caso de las juezas, y sobre todo de una, de Nidia. Aparenta que se le encontraron faltas graves, y en el contenido se descarga de todo y se ve que es simplemente un disgusto de abogado, así lo dijo Surum. Ahora el tema es lo que va a suceder con las decisiones y de jueces que son seres humanos, ciudadanos comunes y corriente, amigos de nosotros y amigos y nosotros amigos de ellos, es que van a, ten, van a tener aprehensión, temor de dar una, una decisión que lo pueda convertir a ellos en que posiblemente su decisión está pegada por un soborno o por una tropelía. Usted se imagina lo que es una estocada a la independencia que se supone los jueces. Las garantías que deben de tener los mismos que se le exige que garanticen los derechos de los demás. Y a ellos no se les garantiza ni su integridad moral, ni, su, ni el debido proceso. Un consejo disciplinario no es justicia, aunque sea para la justicia. Claro. Un acto administrativo donde políticos pueden opinar. Qué pena que la justicia y el Consejo del Poder Judicial se haya desviado de lo que es el objetivo principal. Es de evaluar el ejercicio en supuestos actos indecorosos. Y si re, tener resultados como lo que tuvo este caso, de cero responsabilidad, no buscar argumentos de que están enchanzadas las, las pruebas y que sí o qué, y que y han cometido falta de, de lo que es la relación personal por Dios. Eso no está en ningún libro. Así es, Francis. Por otra parte, Francis, aquí se entregó ayer a uno de los implicados en el caso del joven Jorge Luis que fue ultimado a palos ahí en la zona de Vistelvalle. Ahí él fue entregado <coughs> y él dice que él peleó con él como un hombre, como un hombre a puño que fue el otro que, que, le, que le propinó los palos que le ocasionaron la muerte. Bueno, ya está entregado, lo que hay que buscar es al otro <coughs> a la otra persona que está implicada se dice que fue por asuntos pasionales este hecho y qué lamentable que todavía estemos en estas condiciones en, en pleno siglo XXI eh, que estén pasando estas cosas y no se tenga capacidad para dialogar y entenderse entre seres humanos y tener que llegar a, a la muerte. Y esto implica, Francis, que él y el compañero y tal vez otros también se, se unieron para atacar a esa persona. claro. Entonces Puede ser, suceder todo eso Sí, porque él dice que él estaba peleando ¿Verdad? Y sí. el otro le dio los palos Entonces eh, eh, fue como Vamos a atacarlo, vamos a aprovecharnos Que está solo el otro Y vamos a... Qué, qué lamentable Que se haya perdido una vida humana Por esto ¿Qué? También Francis, este accidente que pasó En la Luisa. carretera De Honduras La que va de La Guarana Aquí a San Francisco sí. Por el sector Honduras Recuerden ustedes que hubo un accidente ahí y que murieron dos personas. El, el señor que era tío de la, joven, de la joven que iba con él y él, los dos. El, el, el chofer no, no se detuvo, ¿verdad? Pudieron eh, conseguir el vehículo, luego conseguir también al chofer. Pero hasta el momento no se ha hecho justicia. ¿Qué, qué puede pasar en estos casos ya se sabe cuál es el chofer, ya se tiene... ¿Qué, qué es lo que falta para ¿Es eh, eh, eh, eh, eh, llevarlo a, a la justicia? Mira, de ya tener el vehículo, ese vehículo <coughs> tiene un registro. ¿Y se tiene Independ, el chofer? Independientemente de quién sea el chofer ahora mismo, por lo pronto el vehículo que ha ocasionado los golpes heridas que causaron la muerte de estos dos ciudadanos, Está ahí. El sometimiento al propietario, en principio, y que él busque la manera de, de, de identificar quién era que andaba en su vehículo. Fueron dos muertos, francis Entonces, creo que tienen un, un paso importante, porque en otros casos que están pendientes, el vehículo no ha aparecido. Eso es lo grave. Yo el no mismo sé, vehículo que, se, que hirió a la persona a salir a Santo Domingo, que se le tomó la placa, eh, ese caso todavía no se ha ventilado. Eso te iba a decir. Sí, sí. No sé qué ha sucedido con el señor que está postrado en una cama, pero lo grave de todo esto es que ciudadanos, seres humanos que dicen tener condición humana, que tienen familia igual que los que murieron, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen padres, que tienen madre, tengan un comportamiento de irresponsabilidad tal que puedan acometer o verse involucrado, porque no la intención, verse involucrado en un accidente y que no se detengan o por lo menos alegar que su vida peligraba y se vaya y se presente Porque lo correcto es y lo debido Que todo el que anda transitando en un vehículo de motor Que nadie quiere chocar Si se ve involucrado y espero que nadie se ve involucrado en esto Que por lo menos tenga la responsabilidad y, la, y el valor De ser responsable e identificarse uh -huh. y enfrentar la situación Así es. Eso es lo que yo aspiro bueno, manténgase ahí, de mañana hay más contenido. En breve volvemos y tenemos en la entrevista central a Daniel Canela, el director de tránsito municipal, que estará hablándonos de las condiciones de tránsito aquí en San Francisco de Macorís. En breve volvemos. Máxima Visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes nuevos. En este Año Nuevo las monturas viejas van al Capacón. solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. ¡Venga! De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen: Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este año nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga a la óptica Máxima Visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Óptica Máxima Visión. El Ministerio de Industria, Comercio y Mifimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online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 Al haber asociados con el servicio, yo me pregunto: ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un humor? Y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni han existido y en menos de dos años ya hay que cambiarlo para otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni banco. Representa y distribuía por Moparinza. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que viste un palo.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 ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información 809-244-0028. NutriBeauty, Spa. Gracias bueno. por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato les damos la bienvenida a quien faltaba aquí para poner esto bien como debe de ser, a Raquel Ortega. <risa> <risa> hermano, ¿cómo estás? Gracias bien, bien, Raquel, cariño, bien, bien. bien, Bueno, ya estamos. Gracias, mucho mejor. Muchísimas gracias, hermano bien. Julio y Francis. Gracias a ustedes, amigos, por estar en sintonía con nosotros. En este miércoles, Día de San Estanilao, así que a todos los que llevan por nombre, todavía bendiciones. Eh, bienvenidos a de mañana. Hoy, hoy, hoy murió Raquel, prácticamente mi padre, mi otro padre en Guaraguao, Alfonso sí? López. Qué pena, no una me... familia laboriosa. Él con mucha sabiduría, uno de los agricultores más sabios que yo haya conocido. Con él se lleva mucha, mucha sabiduría de la caballero. agricultura, sí. Y también músico, compositor. Uh -huh. él, le, él le compuso algunos merengas, Tatico Enrique, Enrique y otros en su época. Paz pasa a su resto y que en paz descanse y nos unimos a todo el dolor de la familia. Así es, nuestra solidaridad con la familia. Bueno, el CONANI nos manda esta invitación en el año del fomento y las exportaciones. Muy cortésmente nos dirigimos a usted para saludarle a la vez, invitarle a participar del panel Prevenir el Abuso Infantil, Fomentando una Cultura de Paz, con motivo a celebrarse el mes de abril, el mes de la prevención del abuso infantil. Jueves 12, mañana a las 9 de la mañana, Salón de Actos, Plaza Juan Pablo Duarte. Así que muchísimas gracias a la licenciada Josefina Taveras, coordinadora regional nordeste de CONANI. Interesantísimo tema y solamente no es en abril que hay que, que trabajarlo. El año completo, el abuso infantil es una realidad y si queremos hombres y mujeres, sobre todo con una autoestima bastante fuerte para enfrentarlo, el quehacer de la vida, los problemas que nos trae la propia vida... Y tomar las mejores decisiones, por supuesto, entonces deben ser niños, adolescentes felices. Y un niño que es abusado repite, puede repetir esa acción, va a vivir triste toda su vida, le baja su sí. autoestima y, y pueden hasta cometer actos suicidas. Eso lamentable muchísimo. Hay que prevenir esas situaciones difíciles con nuestros hijos. Tenemos, Raquel, directamente al administrador de Móvil Soluciones, en en un contacto telefónico a raíz de que el vertedero de aquí de San Francisco de Macorís fue eh, incendiado antes de ayer. Y miren cómo está el vertedero. Eso fue ayer eh, como... Cayendo la noche, y en una zona bien. de atrás, eh, poco accesible. Y, y que no sea de que por metano, esto que el otro, no, no, porque aquí ha llovido suficiente. Eh, algo pasó ahí las condiciones que están dadas y parece ser que hubo manos mal intencionadas bueno y ahí está entonces provocando tenemos esa en la línea a tenemos. José Ramón Díaz con quien vamos a, vamos a escuchar la situación, buenos días José Ramón Francis buenos Rodríguez días. Sí. buenos días ¿cómo están ustedes? ¿Cómo, bien. ¿Cómo muy bien Gracias. gracias, igual, cuéntenos qué es lo que está pasando, cuéntenos bueno, solamente y solamente para alquilarle a la población eh, pero fue desconocido fue permitir fuego y que nosotros ajá, entonces, eh, esta noche, a y que estamos a la noche a eh, la tratando de a eso que ustedes a televisión ya no ya nosotros en ¿eh? pero el área que fue alrededor de, de, de todo o 70 bueno José Ramón tenemos dificultad con tu llamada vamos a volverte a marcar o por favor vamos a volverte a marcar porque no, lo estamos escuchando cortado y la comunicación así no bueno, es efectiva mira, queremos en pasado, escucharte bien ya habíamos aquí en nuestro programa recibido múltiples quejas de moradores de sectores de que había una deficiencia en la recogida, lo que generó que nuestro programa hiciera lo correcto, ir al lugar de los hechos denunciados e indagar. En la indagatoria pudimos tener también un recreo de la zona o de la urbanización o el lugar donde estaban y donde se comprueba de que estaba limpio, de que no había tal falta, y moradores posteriormente llamaron de que era falso. Es decir, que lo importante de la comunicación es hacerla eficaz, comparando, y de la denuncia al hecho, nosotros comprobamos, de que ciertamente hay una intención de desesperación o de desesperar, eh, y va a causar un problema mayor a San Francisco si se producen hechos como este. Ya, ya tenemos está. la llamada. Buenos días, buenos sí, días. ¿sí? Sí, buenos, días sí. buenos días, ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí, un sí. poquito mejor. Sí. Ok, mire lo que ha pasado es que el vertedero, en una zona que era difícil de llegar, fue este caso por conocida. El área que se trae, eh, ha tomado cerca de unos 50 mil metros. Eh, los bomberos no, no pudieron aceptar hasta el primer día ni siquiera nosotros, ya, porque es un lugar muy difícil pero ya, juego pues, esto que se ve en la televisión no fue anoche pero estuvimos trabajando hasta la de la noche y pues ya tenemos eso controlado eh, solamente debo decir que le agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha estado en el cargador, porque una de las cosas que me hace sentir orgullo y respeto por nuestros empleados es porque casi todos estaban trabajando con un sentido de respeto a la comunidad. Todos querían trabajar hasta la hora que fuera para que la comunidad no sufriera ningún tipo de daño. Quiero decir también que le a los bomberos y también a su comienzos que, que nos ha dado en eh, cada momento que necesitamos todo tipo de, de ayuda. José Ramón. Queremos que la pues, comunidad entienda que estamos trabajando actualmente y que creemos que hoy ya desparamos ya definitivamente cualquier daño que pueda haber. José Ramón. Sí. Buenos días. Mira. Buenos días. Se ha estado argumentando de que ustedes no han tenido una buena comunicación entre el ayuntamiento y la compañía y hasta se refleja en una serie de denuncias que se han venido haciendo a través de nuestro espacio porque la gente llama, nosotros abrimos el teléfono y a la vez hemos comprobado de que han habido denuncias que no se ha podido concretar su veracidad. ¿Qué está pasando ¿Móvil Soluciones está manejando su tren de trabajo normal? ¿Se ha incrementado la basura o es que hay deficiencia? ¿Dónde que está el problema? Bueno, mira, la verdad es lo siguiente: en los últimos 90 días, en eh, 120 días, no mejor día no podría ocurrir, eh, como ustedes saben, desde el diciembre, 15, eh, ha habido una lluvia sin en el país, entero eso ha hecho que el camino al vertedero se ha dañado por completo, cosa que no es nuestra responsabilidad. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de lo que es el manejo de la disposición final, o sea, del vertedero, no de los caminos. Eso ha provocado que en algunos momentos eh, haya el servicio puesto un poco más lento. Debo decirte, que nosotros tenemos un departamento que nos comunicamos con todas las juntas de vecinos y sabemos que hay personas que se quejan y cada persona que se queja nosotros eh, inmediatamente asumimos en su auxilio hay otros que se pueden quejar eh, eh, de una manera exagerada que hemos comprobado que sus quejas no son veras pero nosotros no nos ofendemos con eso ni nos importa nosotros lo que estamos trabajando no estamos viendo nada, ni, ni eso eh, de que el ayuntamiento no es El ayuntamiento está haciendo su labor y nosotros estamos haciendo nuestra labor. José Ramón, una pregunta, Raquel Ortega, saludos. Raquel, eh, la, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. La relación entre el ayuntamiento entonces definitivamente ¿están buenas ¿Están o no? ¿cómo? ¿Están buenas o no? La relación entre... entre oiga, ustedes la, la y la alcaldía. El ayuntamiento y la relación entre Móvil soluciones son relaciones muy buenas porque son relaciones institucionales. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que bueno, eh, el ayuntamiento tiene que... No tenemos ningún problema en ese sentido. Ahora, que nosotros hacemos? Trabajar. Pero el ayuntamiento, mire, en la pantalla estamos mostrando el camino. ¿Cómo está? Deterioro total, difícil para entrar los camiones. De hecho, ha habido días que no han podido entrar. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento no le repara el camino para que ustedes puedan tener acceso? Bueno, debo decirte, hay que reconocer que el ayuntamiento no dispone de muchos recursos. Bueno, pero ahora, ahí, entonces en este momento, tanto el ayuntamiento como el gobernador, en esta semana pasada, consiguieron el permiso de una mina y nosotros, aunque no nos corresponde, Estamos invirtiendo en arreglar el camino. Muy bien. No, el, el, el ayuntamiento nos ha conseguido una mina, pero, y el, pero no es que no sale gratis. Porque tenemos que pagar los equipos para bajar el material. Tenemos que pagar el equipo para transportarla y para arreglarla, ¿verdad? O sea, que es una inversión grande, una inversión que yo la puedo hacer quitar si en mis propios equipos para mejorarla, pero la tengo que hacer en el camino... Porque también mis camiones se siguen deteriorando. Por supuesto. O sea, ahora mismo estamos trabajando eh, bien, bien unidos para que eso se solucione. Así es. Nosotros no estamos subiendo el costo. José Ramón, okay. Dígame. mira, recientemente también en nuestro programa la noticia nos llegó de sorpresa un movimiento o una paralización de, del transporte frente al local donde ustedes tienen la base de sus camiones, porque allí se ha improvisado o se había improvisado un vertedero, que no recuerdo el nombre, cómo es que se le llama a esos vertederos, porque... Estación de transferencia. Estación de transferencia. Porque yo, Francis Rodríguez, critiqué que la empresa no había tenido una estrategia de comunicación que evitara la sorpresa. Ahora bien, ¿Qué, se, ¿Qué pasó ahí que llegaran al punto que la comunidad advirtiera de esa estación de transferencia y la no. población no lo sabía? Mira, mira lo que pasa. Eh, en una crisis como la que ha habido, ustedes recuerdan, señores, que el mismo la, Tenares, por no poder entrar al vertedero, tuvo que declarar a la ciudad en emergencia. ¿Ustedes recuerdan esto, verdad? Bueno. Entonces, sí. para nuestra empresa, Hacer una estación de transferencia es muy costoso porque tenemos que pagar doble transporte para llevar los camiones. Sí. Pero nosotros somos una empresa con mucha responsabilidad social. No vamos a permitir que por no gastar un millón de pesos más, dejemos entonces que la ciudad sufra un problema de, de, de, de, de no recolección de residuos. Entonces, de ahí, de ese lugar se lleva. Pero... Sabemos, como tú bien decías, que quizá hay gente que no lo entiende, no sabe bien lo que, lo que se está haciendo, una cosa que es controlada, una cosa que, que nosotros técnicamente está correcta, pero hay que entender, nosotros no nos quejamos de la comunidad nunca, ni peleamos con la comunidad, nosotros simplemente eh, actuamos. Lo que nos sorprendió fue que después que nosotros comenzamos a mover la basura, que ya se sabe, y porque que vino vino grupo y ya tú sabes. Pero no hay problema con eso, estamos oh, trabajando. José Ramón, José Ramón, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo se tendrá definitivamente arreglado el camino hacia el vertedero? Bueno, miren, hoy eh, nosotros ya desde el sábado y el domingo, miren, desde el jueves nosotros tenemos equipo eh, trabajando en, en, en la calle. Si ustedes van ahora mismo, hay una parte que ya está... Eh, más o menos arreglada. Pero entre hoy, mañana y pasado, estaremos trayendo material de otros lugares y ahí entonces nosotros oh, eh, esperamos que en una semana más, dos okay. no, semanas, podamos sí. de nuevo entrar al lugar que tenemos que partir. Una Es importante que se sepa sí. que no tengo problema para ¿Mm? entrar en el vertedero Es que el camino me no me deja llegar. Sí. Okay. Es que los camiones no pueden entrar. No es ni siquiera que se me dan, no. Es que no entrar. Claro. Fueron 100 días de lluvia. Ahora, mucha gente, eh, y vino, vino aquí, por ejemplo, la asesora de Dominicana Limpia, Pilar lo que es una gru internacional, fue allá y me dijo que ella no entiende cómo realmente nosotros estamos recogiendo la basura y cómo tenemos la ciudad limpia. Porque podemos tener el mejor vertedero y el mejor sistema. ...pero si no hay un buen camino para llevarlo... hace el de lo imposible... ...bueno, una pregunta... Es? ...señores, estamos trabajando duro... ...junto con el ayuntamiento... ...junto con la comunidad... ...para dar un servicio premium a la ciudad... rosa Ramón, antes de irte, ...cuánto representa... Qué, ...qué trayecto es el que está... ...cuántos kilómetros... ...cuántos kilómetros es que está siendo reparado... ...bueno, mira... Eh, el, ...el trayecto completo... Son alrededor de tres kilómetros. Tres kilómetros. Pero nosotros en esta ocasión no lo podemos reparar todo porque es un costo muy alto. Mm. Y el contrato nuestro son 5 millones de pesos, señor. Nosotros no podemos... A, a mí no me corresponde gastar un centavo en eso. Mucha gente ha dicho que el contrato dice que a nosotros no. Pero ustedes sabrán que esta empresa tiene la obligación de arreglar vías públicas. Claro. El camino es una vía pública, ¿verdad? Sí. Pero nosotros entendemos la situación de la ciudad y tenemos responsabilidad social. Eh, hay gente que no lo entiende, pero esa es la verdad. Nosotros no nos importa que perdamos o ganemos. Nuestro, nuestro honor, nuestro principio está por encima del dinero. Bien, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Señores, día. gracias Pero repito, el, el verdadero entre el día de hoy, gracias a Dios, el fuego eh, se va inclusive mandamos buscando buscar un equipo a Santiago o sea que nosotros no hemos gastado recursos para eso en definitiva, este incendio fue provocado bueno, es lo que todos los técnicos me han, me han dicho no hay forma de que se prendiera solo, además yo recuerdo que estaba en el vertedero a las once y media, y salía a comer. Y cuando llegué y dije, el vertedero a donde yo estoy, a donde fui a comer todo muy poco tiempo, me informaron, acaban de prenderlo, y es algo muy fuerte, porque parece que fue con gasolina, porque la línea de ese fuego es larga, y, y, y tiene una buena llave. Eso solamente se hace cuando tú le prendes. Ya. Tú lo haces. Pero de todas maneras no, no sabemos quién eh, Esas son cosas que muchas veces se hacen para hacerle daño al alcalde O hacerle daño a nosotros Pero ni al alcalde ni a nosotros porque estamos trabajando Aquí no hacen daño a la comunidad y eso es penoso José Ramón, pero no había nadie, no hay supervisión ahí en el vertedero Sí hay supervisión, pero el, el, el, el, el vertedero tiene Estaba lleno de gente 200 Pero el vertedero sí, vale de 90 tareas. Uh, Hay lugares que uno no lo puede... para llegar ahí tienes que subirte caminar y caminar y caminar. Ok. O sea, tú me entiendes, no, no, no, no es tan sencillo. Okay. En la comunidad ustedes saben, señores. Miren, debo decirles, antes de dejarlo, y gracias por el tiempo, el año pasado, tres veces lo firmaron y, y nosotros lo pagamos inmediatamente la comunidad nos dio un testimonio de que eh, ellos podían ya respirar tranquilo. El único vertedero que la comunidad ha hablado bien en el país es el vertedero nuestro. Ustedes lo pasaron los gráficos por ahí. Que antes no podían comer por el mal olor. Que antes no podían comer por la cantidad de mosca. Sin embargo, ahora no hay ni un mal olor, ni hay mosca, ni había humo. Entonces me dijo alguien, eh, bueno, José Ramón, que hay gente que no aguanta que las cosas funcionen bien. Por eso te lo mandaron a que no. Ya. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, José Ramón de Díaz, parte, día. de Móvil Soluciones. Gracias a usted también. Ahí está aclarado bueno, el tema. Eh, es sin difícil. embargo, aunque hay sectores que se, probó, se comprobó, sobre todo uno, aquí de que no estaba esa realidad de la presencia de la basura, hay otros que sí, sí hay otras que, zonas que sí que las evidencias están ahí en, en algunos retrasos presidentes de Junta de vecinos que en muchas ocasiones han hablado de que duran 15 y 20 días para ir a sí. recoger la basura y en algunos sectores también de que no se anuncia el día en que se recoge bueno lo que hay algunas debilidades eso no se puede lo que no denigrar. ha querido lo que no ha dicho José Ramón en lo que yo entendí que producto del mal tiempo y del deterioro del camino que es una responsabilidad ciertamente del ayuntamiento conservar el trayecto hasta el vertedero uh -huh. en orden. Sí. Saber que es camiones cargados que cruzan por ese camino, sus soluciones deben ser muy bien consensuadas con técnicos e ingenieros que garanticen sí. que ese camino y la inversión, por lo menos, nos permitan como ciudad disfrutar de un tiempo más largo. O sean soluciones duraderas. Que sean soluciones duraderas. <risa> Buenos días, tenemos un contacto. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Eh, mira, yo quiero opinar eh, sobre ese tema. Sí, sí demos un poco un, más de retorno. Un poco de retorno para escuchar. Eh, quiero opinar sobre ese tema. ¿Con Bien. quién hablamos? Con Luis Martínez. Luis, Martín. Luis ¿De qué sector, Luis? Sector San Martín. San Martín. San Martín, adelante. Mira, yo creo que en cierto modo lo que ha habido es falta de, de capacidad para resolver los, los problemas. Nada mano en ese sentido. Yo considero que el político tiene que demostrar capacidad en los momentos difíciles, no en los momentos cuando los problemas son sencillos. Es Entonces, verdad. Ahí es que hay que demostrar. Ahí es que, es que hay que actuar. Ese es exacto? el momento. Exacto, hay que actuar. El alcalde, lo, si tiene que actuar en el pueblo de los empresarios, tiene que actuar porque si ese vertedero hace tiempo, yo no sé si con Félix dios yo creo que no, pero entiendo que ahí lo que debía haber, un, un gran encache, Preparar bien ese terreno para que los camiones puedan entrar con facilidad. Buscar, entonces, buscar la manera. Usted, entiende usted que no ha habido entonces la actitud de resolver. Sí, sí, exactamente. Yo también quiero opinar de que esa empresa tiene que ser, tiene que orientar a los obreros de no exprimir ese camión en ciertos entornos que ellos lo hacen. De Sobre, manera lo sobrecargan? De manera irresponsable, claro, porque eso vota un sumo. Sí. que eso es tóxico. ¿Cómo se llama? Lesiviado, lesiviado. lesiviado. lesiviado. Un lesiviado, lesiviado, un líquido. Exacto, uh -huh. entonces eso lo imprimen a veces sin ninguna consecuencia. Ah, ellos tienen que orientar, mira, es se combatar, ¿no? en, la, en la 15 con 8, aquí hay un vertedero abierto. De verdad, 15 con 8. Entonces, 8. yo hablé con un regidor y un empleado de ahí me dijo que nosotros de la comunidad teníamos que reunirnos. Yo entiendo que la autoridad tiene que... Tiene que tomar autoridad. carta. Tiene que ejercer la autoridad porque eso es un brote de enfermedad. Muy bien. Entonces eso, eso afecta a la salud también. Le vamos a pasar esa claro. información a móvil Exacto. y al ayuntamiento. Ya Fulvio la Que tiene. oriente a los obreros, que oriente de la manera también de cómo pararse, que a veces se paran medio en medio a la calle. Y obstruyen Ay, el tránsito Y obstruyen el tránsito. Sí y que esos camiones que por favor que lo laven que eso es un brote de contaminación, ese mal olor que botan Así es. Tienen que tomarlo en cuenta Muchas cualquiera. gracias por tu opinión gracias, Importante tu planteamiento general A Luis Martínez yo lo felicito Mira Luis. con la forma y la elegancia En sí. que él trata el tema sin, sin, sin llegar a lo personal Y decirle que usted tal cual. Planteó el problema otro, y la solución Con mucho respeto Y también me, está haciendo esa sugerencia Así que le felicito Me adhiero a tus comentarios Si debían ser todos los opinantes qué bueno Gracias sí. por tener. En, en el proceso de la recogida de basura mm. hace falta mucha educación y también eh, retomar lo que son los horarios, porque con el mismo impasse que había, que sí. ha habido, han tenido los que horarios trabajar constantes, ha, han cambiado y ha traído como consecuencia un trastorno y personas que lo sacan en el horario que era dura una semana. Para, para, para adaptarse al otro. Para adaptarse al otro. Entonces, hay que retomar nuevamente los, hor los horarios y educar más. Pero mira lo importante a, a, a que parte. es, primero, que Móvil Soluciones explique eso. Tu experiencia explique eso. La experiencia de Luis nos explique eso. Exacto. Tenemos la base para verdaderamente afrontar, de, de, enfrentar el problema. Porque faltan los recursos. Bueno, en cuanto Porque a camino. En cuanto a camino, ahí es que está, como dice Luis, el, el momento sí. para hacer la inversión, pero que la inversión sea... Por ejemplo, ah, ejemplo Francis, si el material que han estado usando no es el material Aquí adecuado Aquí hay muchas minas que no se es usar. el material adecuado para eso. ¿Por qué? Son camiones pesados, compactadores con 10, 15 toneladas de residuos sólidos, aparte de las toneladas que tiene el camión. Uh -huh. Trae como consecuencia... El camino se deteriore. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una buena compactación con material para eso, pero un material que aguante, que sea un Yo material resistente, no un material de tierra. ¿Qué es lo que sucede con el material de tierra? <risa> Llueve ya. y se hace un se bache, un se, se perdió. ¿Qué otra cosa? Viene el rodillo y lo compacta y se vuelve polvo. Yo conozco el material. No, eh, son que inversiones es innecesarias. La escoria que es se produce en sí, la mina de. Sí, en la Falcondo. En la Falcondo. ¿Por qué no se utiliza eso como base antes de echarle los otros materiales? Yo no sé si es. Y hay facilidades para conseguirlo. Bueno, yo voy a llamar hoy. Incluso aquí, aquí también. A llamar a Pelegrín Castillo. El, invita, el invitado de nosotros sabe de eso también. Entonces, y ha sugerido eso también. Voy a llamar a Pelegrín Castillo. El que, el que hoy. tenemos hoy de tránsito, Daniel Canela Ah, Daniel Canera. Él sabe de eso. Vamos a ver, vamos a hablar de tránsito. Bueno, usted va a llamar a... a Pelegrín Castillo, que en una ocasión logró una cantidad importante de metros cúbicos de este material para resolver temas de caminos. Sí, sí. De caminos ¿Están productores. Disponibles, están disponibles. Bueno, hay que hacer algunas menciones chicos, Yo agradecer a Siana, Siana donde vestir a la moda cuesta menos, bien, sí, de cada 10 gracias a Siana. les recuerdo que estamos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, para que usted desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente, con responsabilidad, cero malos olores, cero gusanos, cero moscas, en todo lo que tiene que ver con cocinas, restaurantes, plantas de tratamiento, vertederos, las granjas porcinas, avícolas, ganaderas, esos malos olores que invaden toda la comunidad, llame al ingeniero José Elías Vargas al 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente es Ozon Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Ozon Nature, allí está el doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel. Teléfono 809-294-64. 26 O son Nature. Agradecer también a NutriBeauty Centro de Medicina Estética y Nutrición. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care. El teléfono está en pantalla 829-497-9091. Bueno, Raquel, antes un de, de Tenemos un contacto. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo sí, están sí. todos? Muy bien, bien. ¿con así. quién hablamos? Mercedes, te Mer le Mercedes. Mercedes Hola Mercedes ah, Osorio, ¿cómo está usted? alcaldesa ¿cómo está usted? Un saludo, placer. un saludo desde sí, aquí. Bien. Ustedes saben que yo soy de su radio, de su teleoyente. Muy bien, entero, <risa> gracias, todos gracias. Los días. Gracias. Es, es un placer ¿sí? para nosotros. Saludo para a Gille. Ah, se lo damos, se lo damos. Mira, el problema del vertedero realmente es el camino. Porque aunque rellenen, aunque le echen material, si no le dan, si no le hacen zanja Very para nice. que el agua cuando llueva pueda salir, eso no tiene ninguna otra solución. Aunque le echen todo el relleno que le echen, desde que llueve inmediatamente se pone intransitable. Entonces sabemos que, cuál es el problema y entonces por qué no lo solucionamos. Bueno, porque ¿Cuál no cogido el toro por los cachos, sí. no hemos cogido el toro por los cachos. Ya. Y nunca en el presupuesto en, de estos dos años se ha contemplado la reparación eh, bien hecha de ese camino. Ya. Mm. Bueno. Bueno. Yo creo que hay que... Llegó el momento, como dijo Luis, el, el que llamó... Luis Martínez. Luis Martínez, de afrontar, de, de, de enfrentar ese problema y de hacerlo como usted dice. Definitivamente. Con la, el debido drenaje, el bombeo, como le dicen, bien bombeado, hacia los lados. Me pregunto, una pregunta que me hago es, si los dueños de, de, de, de fincas que están alrededor le convendría sobre todo que se haga un buen trabajo de entrada. Claro. Entonces, ¿por qué también no permiten el, el ancho que es para camiones? Porque también veo que yo he ido al vertedero. Muy angosto, muy angosto. Y cuando viene un camión y viene otro, muchas veces no, no, hay que no, esperar no, no. que venga el, aquel para darle entrada al otro. Claro, sí. Entonces, es un retraso. Así tres es. kilómetros, ¿cuánto puede recorrer con un camino tortuoso? Sí, Más gracias. de una hora. Gracias, doña Mercedes Osorio, por su opinión. Bueno, recordarles... Bueno, ese, es, esa gestión no se ha hecho, ¿me entienden? Uh -huh. Entonces, yeah. por eso quizás los propietarios no han cedido la, el metraje necesario, porque eso es un metro para un lado, y un metro para los otros. Yo no creo que sea una cosa del otro mundo para el Yo servicio también. de la comunidad. Así es, muchas gracias. Doctor. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Bueno, igual, igual, igual. Muy buenos bueno, días. Bueno, terminamos con las menciones. Recordarle Anco Neibar, cuida tus uñas, en la Plaza Colonial Módulo 5A. Ahí estamos, en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial 8097445910 5910 para sus citas. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Si quieres verte bien y cuidar tus ojos con una montura de calidad que se acomoden bien a tu rostro, Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Supermercado. Óptica, máxima visión. Ah, perdón. Supermercado Almanzar también le recuerda que no tiene que salir de la Guarana porque ellos lo tienen todo. Un supermercado repleto por departamento. Aceptamos tarjeta solidaridad. Supermercado Almanza, en La Guaranas, calle principal 34A. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con nuestro invitado en el día de hoy. Daniel Canela está con nosotros, así que no se la pierda la entrevista. gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni han existe y en menos de dos años ya hay que cambiarlo para otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor bur superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando no vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro vaco. representa y distribuía por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de Café Caliente, la entrevista central. Y está con nosotros el ingeniero Daniel Canela del Departamento de Tránsito de la Alcaldía Municipal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias buenos días. a ustedes por la invitación. Buenos días, buenos días a todo el pueblo franco macorizano y de la región completa que sigue este espacio. Gracias por estar aquí, Daniel. Eh, contigo hay, hay mucho que hablar y aprender ha demostrado que tienes conocimiento de viabilidad y de, lo, de las soluciones. Vimos con buen ojo todo lo que fue el trayecto de organizar los semáforos, pero hoy día la ciudad presenta cierta incomodidad en horas para transitar y hacer nuestras labores. Sigue teniendo incidencia los parqueos usados por los taxistas, paradas Y el público circundante, el que circula, que va por 15 minutos Se ve imposibilitado de tener un espacio en la ciudad ¿Qué es lo que está pasando cuando se ve anunciado una regulación de esto? Sí, mira, lo primero que queremos decir es O mencionar una palabra que debería ser la, sí, una palabra que debería ser el tema del de departamento de tránsito del ayuntamiento municipal en sentido general pero principalmente del Intran que todavía no se ha sentido llegar a San Francisco de Macorís cuando menciono la palabra agilización lo hago con pleno conocimiento de lo que estoy diciendo y te voy a poner un simple ejemplo se hizo un trabajo de señalización y agilización del tránsito en lo que fue el entorno del Parque de los Mártires. Ahí se eliminaron parqueos, se hicieron estrechamientos de carriles para evitar que dos vehículos entraran al mismo tiempo a la Presidenta Antonio Guzmán Fernández antes de llegar a la Salcedo y eso ha sido objeto de crítica a Francia. Hay personas que han abogado para que se permita otra vez el caos en el Parque de los Mártires que se le permite el estacionamiento y los estacionamientos en la vía pública, uno de los principales problemas que realizan al tránsito es que le quitan la agilidad. Cada vez que un vehículo está entrando y saliendo para estacionarse en un punto determinado, detiene el tránsito y calles como las que tenemos en San Francisco de Macorís, que tienen poca dimensión, entonces ahí que vienen parte de los entaporamientos. Por eso el tema se ha detenido un poco porque el departamento de tránsito, por ejemplo, en donde queda el triángulo Liquor Store, ahí están los letreros de no estaciones, donde hay un carril específico para girar a la izquierda, cuando usted viene por la avenida de los Mártires, pero sin embargo eso se mantiene lleno de vehículos y en un momento determinado pero que negocio. Es ironía porque Entonces, ahí están pasa? los de DGZ. Ahí, ahí está hay. la met que debe de hacer cumplir la señalización que están colocadas. En esos lugares. Ingeniero, hay una. Vamos a antes pedir que sí, pase no, a Tere para a Tere que pase ir con el camión. Hay, hay una máquina de señalización que fue adquirida por el ayuntamiento municipal, pero no la hemos visto señalando Muchas gracias, en señalizaciones de calles. Gracias, Tere. Gracias. En San Francisco de Macorís. Es correcto. Saludos. ¿Qué sí. ha pasado? Mira, esa máquina se adquirió a final de año, en diciembre. Uh -huh. Y se, lo, el único trabajo que ha realizado la máquina es un tramo de la 27 de febrero, que se señalizó cuando venía el, el desfile militar. Luego de ahí eh, no hemos trabajado. Ya inició la brigada de tránsito. Hemos estado trabajando en la premarcación de diferentes vías de la ciudad, porque ya se hizo la solicitud y se va a realizar un proceso de compra para señalizar lo que es la Bienvenido Fuente Duarte, la calle Salcedo y algunas otras calles hasta donde nos lo permita el presupuesto. Es una señalización muy efectiva, muy duradera, pero un poco más costosa a nivel de adquisición de los materiales, pero resulta más económica ya por la duración que tiene eh, los obreros, los técnicos de tránsito han estado premarcando todo el entorno del Parque Duarte en estos días, no sé si se han dado cuenta, y están haciendo el diseño completo de lo que es la señalización de la Bienvenida Fuerte Duarte, una vía muy importante de San Francisco de Macorís y que se va a señalizar con cuatro carriles en casi su totalidad y a la llegada de la rotonda de los rieles, ahí en la entrada, se señalizará con cinco carriles permitiendo un carril exclusivo para Giluarte giro a la izquierda, todo el que vaya para la avenida de Los Rieles la, la principal, como le llaman que no se detenga y que no, se, no, no, no, no, eh, si sí se va a detener porque el semáforo es lo que te okay. va a permitir que cuando tú vayas a girar a la izquierda, te va a dar ese paso okay. pero vamos a estar señalizando, desde que se cumplan los procesos eh, municipales de compra, como establece la ley de compra y contrataciones ya se va a iniciar un proceso, o ya está en la página un proceso de compra para adquirir como un millón doscientos mil pesos de materiales para señalización inicialmente, luego se harán más procesos. Daniel, estuvimos viendo hace unos instantes unas imágenes, que quiero que por favor producción nos repita, de cómo están las aceras todavía convertidas, muchas de estas en, en parqueos privados, de centros comerciales, es penoso porque los transeúntes tienen que lanzarse a las calles. Sí, ese es un tema que no es exclusivo del Departamento de Tránsito. Sí, es a sugerencia del Departamento de Tránsito o una misión del Departamento de Tránsito agilizar lo que es la eh, viabilidad peatonal. Uh -huh. Pero quienes dan los permisos de construcción y otorgan los permisos para los parqueos son los Departamentos de Planeamiento <coughs> Urbano de la ciudad. Entonces, un departamento no revoca lo que hace el otro. Nosotros estamos preparando un informe, desde principios de año comenzamos, de todos los parqueos de la ciudad que están ocupados de esa manera irregular, lo hemos dicho en otro programa, para presentárselo al alcalde, todos, y luego que el alcalde le envíe el departamento correspondiente para que haga las correcciones del lugar. Aquellos comercios, edificaciones que no cumplen con las dimensiones de parqueo, simple y sencillamente, el Departamento de Planeamiento Urbano, en combinación con nosotros, hará la sugerencia necesaria y a algunos se les tendrán que revocar esos parqueos que no puedan utilizarse. Pero, como habíamos dicho eh, anteriormente, es un, es un problema que no viene desde ahora. Hace no, mucho tiempo no, pero hay que, que se le ha permitido a los constructores que se hagan las edificaciones sí. sin parqueo y eso es lo que tiene San Francisco de Macorís congestionado porque todo aquel cree que las vías públicas la calle el pavimento le es donde les pertenece para ellos estacionarse y eso fue una de las principales medidas que iniciamos eliminando la cantidad de conos eh, aro con tubo eh, cadena, lazos que había en las vías públicas Incluso de acuerdo. allá llegaban con permisos que supuestamente el ayuntamiento le otorgaba para que ellos fueran dueños del parqueo, no. eso es mío, eso es mi frente. Y la sí, porque ordenanza... Porque hemos visto que han extendido inclusive eh, la marquesina, que con un poquito Exacto. de la acera, porque el vehículo no le cabe. Eso no, lo hasta, vemos Hasta, hasta no... modifican la puerta, le hacen sí. la forma del barrio. Se dio del práctica, sí. sí, te entonces, puedo asegurar que se dio práctica del departamento que tú hoy claro, diriges, ellos dando unos permisos sin autoridad. Entonces nosotros, eh, cuando han ido, han ido a solicitar espacios para... Eh, lugares, por ejemplo, guarderías que quieren que se le otorguen el espacio. Y nosotros hemos sido categóricos. La ordenanza 02-2011 del Ayuntamiento Municipal solo tiene una modalidad, que es los permisos para descarga, carga y descarga. No tiene otra modalidad. Entonces, le hemos dicho que no tenemos la facultad para otorgar un permiso para recogida eh, de niños en los diferentes lugares esos son permisos especiales que hasta que no se normaticen en una ordenanza, el ayuntamiento todavía no lo puede otorgar, a menos que el alcalde le haga una solicitud él, a través de un informe técnico a la sala capitular y esos permisos se han otorgado de manera eh, formal, Correcto. pero no existe Ingeniero la Canela, eh, el asunto de los semáforos fue muy, muy bien visto, pero ahora tenemos algunos que están apagados. El que está en la Bienvenido Fuerte Duarte con Frank Grullón, que es sumamente importante. Primicia. ¿Qué ha pasado no, no, Primicia. Con eso? El día de ayer ya se instaló la tarjeta. Ah. Hay una máquina cortadora de arroz el jueves santo en la noche. Ocasionó una avería que nos quemó la tarjeta. Entonces esa tarjeta, no tenemos tarjeta de respuesta porque son bastante caras, se desmontó. Y el departamento técnico, los técnicos de, de nuestro departamento ya hicieron la reparación correspondiente, hicieron una primera reparación, son equipos sumamente delicados, cuando se instaló eh, comenzó a dar un fallo y hubo que desmontarla nuevamente, la dejamos en prueba todo el día lunes y ya el día de ayer instalamos la tarjeta, ya está funcionando, ya está funcionando en bien. condiciones normales. Le puedo informar que hasta este momento <coughs> no tenemos un solo semáforo Pero apagado ese por avería. Pero semáforo tiene como una complicación. Ya, ya lo arreglamos. Ya también. lo arreglaron. Tenía, ella se desprogramó la tarjeta con relación al tiempo. Al tiempo. Te, te permitía ocho segundos nada más te para cambiaba lo que venía de la, rojo, de, la que de hecho. Yo, yo soy de lo, de lo que digo, cuando una norma se me, se me opone de forma arbitraria como esa, yo no tengo por qué cumplirla mm. y la violenté. Porque yo, en un trayecto de, seis, de siete carros, te dos veces me ahí cambió mismo. dos veces y sí, no pude cruzar Dios me crucé. Exacto. Así era que lo hacía. Es decir, pero eso, eso no es lo ¿no? correcto, sí. pero era porque una premura, no es lo correcto, es indebido de mi parte. Ahora bien, ni es un mensaje para que... Lo, pero es un, no asunto, es un asunto que la autoridad sí tiene que estar consciente, que se, in, se impone... ¿Que la regularización esté permanentemente? No, no, claro, eh, debe de ser coherente, ah, okay. la palabra. Eh, eh, decía que informamos que no hay, ahora mismo, no hay un ¿En estos momentos? sentado usted aquí? Nada más hay un solo semáforo ah, que bueno, está fuera de servicio, pero no es por avería. Eh, hemos dicho ya en otros programas y en varias ocasiones, que hay un semáforo que estaba instalado, pero que realmente no no cumple con los requisitos para un semáforo estar instalado en una intersección tiene que tener una cantidad de flujo vehicular, es decir, en la Avenida Libertad tú no puedes poner un semáforo que esté en rojo para todo el que viene de la Avenida Libertad, en los dos sentidos, y que en la Papi Olivieri, el mientras el semáforo esté en rojo, no cruza un solo vehículo. Luego, hay sí tránsito, pero muy poco para mantener un semáforo. Ese semáforo ya lo estamos trasladando, una de sus estructuras tiene dos. Una, la que tiene el brazo doble, será instalada en los próximos días en la calle Castillo, esquina Colón. Y otra parte, que es la que tiene el brazo simple, va a complementar lo que es la extensión del semáforo de la entrada de la ceja. Ahí en la calle, la ceja, esquina, calle Nueva, ya instalamos una de las Bases, de las estructuras mire Y vamos a proceder una, a la otra una cosa. Ahí estamos viendo imágenes de algunos de estos sí. semáforos apagados Que ya usted dice entonces que han sido corregidos Ese es el de la, bienvenido? ¿Ese es la bienvenida sí, sí, Ese es el que está encendido Pues mire Ingeniero Hablemos de medidas que se han tomado Se han tomado Y creo que tiene que ver no solamente con tránsito Sino con movilidad humana de, Del peatón que tiene que ver con tránsito. Que tiene que ver con tránsito, porque ustedes tienen que ver con no, esa área. Tránsito nada más no es vehicular. No es vehicular. Todo, Todo vehicular lo que vehicular se mueve es, es tránsito. tránsito. Bien. Y como eso tiene que ver, para nosotros, ha de parte nuestra ha recibido muchas críticas la decisión de limitar pasos peatonales en Avenida Libertad, como en el triángulo que hay en la misma el Parque de los Mártires. Cuando usted tiene... ¿Dónde está la antorcha? Donde está la antorcha. Cuando usted tiene un peatón que viene desde el Colegio La Altagracia. Está transitando el parque. En esa misma trayectoria, veo ilógico que teniendo un semáforo y una línea de separación del vehículo y el transeúnte, no se le permita que continúe porque es para mí es el trayecto más corto al otro extremo. Es distinto que ese transeúnte se vaya por detrás de la antorcha, que es donde entra la ceja. Entra la Bienvenido Fuerte Duarte hacia la avenida Antonio Guzmán. Ese es más peligroso que el simple hecho de permitirle, y no quita de que haya una arboleda alrededor, claro, pero con el tránsito. Y tengo entendido que la sala capitular ha ordenado restaurar a su estado natural o original esos tramos, ¿por qué no se ha hecho que tanta falta hace? Sí, Lo mismo mira. pasa en la libertad aquí, para mí fue in incorrecto. Bien, mira, primer caso, Parque de los Mártires, La Antorcha. No sé si recuerdan que nosotros señalizamos, antes de remodelar el triangulito de La Antorcha, ...y la señalización se hizo conforme establece el manual de señalización... ...un peatonal que cruza ese tramo pequeño entre, el, entre ah, la okay. antorcha y, ¿Y el no triángulo... ...se hizo, se, hizo, se señalizó, okay. está señalizado su paso... ...y está señalizado desde el triángulo hasta la bomba de Lolito... Uh -huh. ...ahora bien, luego el Departamento de Obras Públicas... ...el Departamento de Paisajismo del Ayuntamiento Municipal... ...destruyeron, demolieron la acera bordeaba el triángulo de la antorcha y sembraron árboles no había que esperar que la sala capitular lo dijera porque nosotros como encargado de departamento ya lo planificado. Le, le pedimos, le dijimos al alcalde, a la vicealcaldesa que también trabajó ahí que había que hacer esa L de cemento para que el que viniera desde el parque hacia el triángulo pudiera cruzar hasta la bomba. Es lo correcto. Es que es lógico. Es ¿Y qué pasó con la Avenida Libertad? La Avenida Porque Libertad. El no, hay, dos, hay dos temas. Por ejemplo, la Avenida Libertad, nosotros como Departamento de Tránsito no hemos trabajado ahí. Okay. Simple y sencillamente le solicitamos, cuando escuchamos, nos informaron que se iba a hacer una remodelación en la Avenida de Libertad, en la Isleta, y nosotros le solicitamos al, al que era el incumbente de obras municipales en ese momento, que nos hiciera un giro a la izquierda en la calle Castillo fue lo que, único está que nosotros como departamento de tránsito solicitamos. Ahora bien, el trabajo Danela, que hicieron, usted te, te debió de, de explicarlo antes, pero lo, yo lo he explicado en varios programas. Ahora ah, el trabajo, ido aquí, ¿a el, donde trabajo el trabajo que se hizo en la isleta, porque hay que aclarar algo, no ha tocado dónde van los peatonales, no ha tocado, incluso en Santo Domingo el Intran inició una campaña Eliminando punta de las isletas Eliminándola Trazando los peatonales Por el pavimento, por el asfalto ¿Por qué hay que ponerle Un espacio donde una persona Que vaya en silla de ruedas Tenga que subir y bajar Si usted lo puede acortar Y que esa persona pueda transitar Por el pavimento Sin ningún tipo de problema en la que y No es peligroso en, No, no, porque es que tú tienes una isleta La, la avenida Libertad eh, el diseño ya lo tenemos y estamos solicitando, vamos a solicitar los materiales para realizar la señalización vial de ahí. En la calle Salomé-Ureña, específicamente, cuando usted va del mercado hacia arriba, del lado derecho, esa isleta no toca donde va el peatonal. El peatonal se trazaría de acera a acera sin tocar la isleta. Y está, porque fue diseñada desde sus inicios, eso no se modificó. Lo que se modificó fue un paso peatonal que iba recto encima de la isleta. Que las isletas no, no son diseñadas para paso peatonal, pues muy bueno, para para caminar. Qué bueno que nos explicara. Entonces, hay un, un cruce que lo he dicho en otro programa que he ido y en algunos lugares Recuérdate que he conversado. Que es aquí, el cruce mañana, que se hizo, de la mañana. Pero el cruce que sí. se hizo frente a un supermercado nosotros como Departamento de Tránsito no lo reconocemos. Okay. ¿Por qué se cruce? Tú no le puedes decir al conductor cuando ya arranca que el semáforo de la, de la Gregorio Rivas te cambia verde. Tú no le puedes decir al conductor a mitad de camino, antes de llegar a la intersección, detente que va una persona cruzando. Eso es ilegal. Los pasos peatonales son una extensión imaginaria de la acera y tienen vicio de legalidad. Lo que son abogados aquí en este escenario los reconocen. Entonces... Ese es trabajo de señalización, independientemente de que la sala capitular haya mandado a restaurar pavimento lo encima advertido. de la isleta o haya o el ayuntamiento, la alcaldía quiera mantener esas flores. Nosotros como departamento de tránsito no tenemos que ver con nada de eso. Okay. Lo de nosotros nada más es la señalización de los peatonales, el giro a la izquierda que se planteó. Y que el peatonal, el cruce que está en el centro, bueno, se puede dejar, pero no se le puede marcar en el pavimento. ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Se nos pero acaba mira, el tiempo para el la entrevista. hace rato que no le está pero dando, es, pero falta que vemos que tiempo. hoy, más de semana, ocho a mes, en un mismo semáforo, mm. ayudando al semáforo. Parece que tenemos demasiado Tenemos aquí un nuevo coronel aquí. Frente acá y a Palmares, se están se, todos. Hay, está pendiendo una reunión con el coronel, porque también yo condeno. Que la AMED, la DGC, haga operativo de represión por cascos y cinturones, y cinturones y no se haga operativo de regulación del tránsito en la ciudad. Lo menos puedan estar frente la, al cuartel de la policía para no todo el que no, cruza, no lo que debe. deben de estar regulando los lugares donde no hay semáforo. Así es. Bueno, hay mucha pues deficiencia en ese sentido. Óyeme, gracias por la explicación de, de esas isletas. Espero que el, el ayuntamiento restaure. La peatonal. Yo conversé con la encargada de obras municipales, la ingeniera Stephanie Negrín, y la información que nos dio es que en los próximos días estarán realizando en el Triángulo de Paca Matre el hormigón que se necesita. Gracias. Bueno, muchísimas a Dios. gracias, ingeniero Daniel Canela, el director del Departamento de Tránsito de la alcaldía Municipal acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a la pausa, retornamos de una vez con más contenido.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 justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fulano de Tal Entertainment presenta Diomar y la Mala y junto a ella, el duende del país, Freddy Ginebra. Ella canta y él cuenta a Sonia. Una noche de emociones con anécdotas cuentos y canciones que nos harán vivir sábado 21 de abril 9 de la noche en el gran salón del hotel Las Caobas boletas a la venta en Raquel Travel Bocatus Liquor Store más información al 829 642-1213 ella canta y él cuenta a Sonia Telenor el Nordeste y la Agropecuaria, los queseros y la ganadería celebran con alegría el reconocimiento al ganadero José Lin Rodríguez Conde con nueve trofeos. Luis Carlos Fernández, siete trofeos como mejor hato ganadero. Nelson Bonilla, segundo lugar en queso blanco de freír. Lácteos del Nordeste, primer lugar, queso blanco de freír. Quesos Oleaga, primer lugar quesos de hoja artesanal y segundo lugar en queso de hoja con cultivos, primer lugar en queso crema. Ellos con su labor diaria son orgullo de la región y el país. Telenor los felicita y se une a sus éxitos.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en bueno. de mañana. Hay informaciones que llenan a uno de mucho orgullo y de esperanza, positivismo, sobre todo de pensar de que la mujer cada vez más está abriendo espacios para crecer y que eh, ha sido a través de la capacidad que ha tenido, que no ha sido espacio regalado. Y lo decía ella en el día de ayer en el momento de tomar esta, esta responsabilidad. Y, y, y lo aplaudo, me refiero a la Teniente Coronela Paula Fernández Jiménez, sí. quien asumió ayer el puesto de comandante del Segundo Batallón de Infantería General Francisco de Rosario Sánchez. Ayarda. Se convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición de esa magnitud en toda la historia del Ejército Nacional. Enhorabuena. escucharla a ella decir... Esta posición debe ser ganada y es con conocimiento, con lucha, con esfuerzo, con persistencia. Ella tiene toda la razón. No es un asunto de cuota, no es un asunto de que de regálenme un puesto. no. Es que hay que ganárselo. Entonces ella es ejemplo de eso. Y República Dominicana ya entonces escribe en sus páginas de la historia un dato sumamente interesante, la participación Felicitar de la mujer, la mujer en el ejército nacional. Felicidades, temperamento, gallardía. Había que verla a ella ayer, Bellísima. dando las órdenes de ordenamiento del batallón. Así es. Eso había que verlo. Así es. Esa es. mujer empoderada, trabajando... Eso fue ayer Como en el campamento, comandante en jefe. En el campamento militar Espero 16 de agosto. Espero que el productor pueda tener luego una, esas imágenes para disfrutarla y, y complementar el comentario. Ayer el ministro de defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Senfel, la felicitaba públicamente. Y bueno, y, y en esa esplanada del campamento militar 16 de agosto fue cuando ella se eh, realizó este acto de honores militares correspondiente en el memorando leído 2792 de Comandante General del Ejército de República Dominicana. Así es que enhorabuena e insisto, los espacios, no soy amiga de las cuotas, soy más amiga de la responsabilidad y el conocimiento de abrirnos espacios. Sabemos que es, vivimos en un mundo dirigido por hombres pero que la mujer hoy día cada vez se capacita muchísimo más, son mayoría en las universidades y República Dominicana es una muestra de ello, la vemos en la Primada de América, en la UAS, cómo superan el 80% la matrícula de mujer, entonces si nos estamos preparando más, pues luchemos, no con violencia, sino exigiendo a través de nuestro esfuerzo y dedicación y con conocimiento, por supuesto que no se nos regale nada, sino que nos ganemos nuestras posiciones. Estoy muy feliz por ella, el país así lo ha estado, todo el mundo ha felicitado a la coronela Paula Fernández Jiménez, que reitero, ella asumió el puesto de comandante del segundo batallón de infantería, general Francisco de Rosario Sánchez. Así es que enhorabuena, qué bien. Me, me encantó, me fascinó. Escuchar esta noticia, esta información y, y ciertamente como tú la planteas Yo también soy renuente a, a, los, a los porcentajes Porque a partir de tu establecer un porcentaje admite primero la desigualdad Sí, Y discrimina, y, y discrimina también Ay. y a la vez limita uh -huh. a ese sector no, que tú le estás Y luego hay que darle la participación porque la cuota lo establece, obligado hay en que buscarla este ¿No? Justo momento la la Hablar de parámetros porcentuales Para que la mujer adopte Con toda su capacidad Y yo vuelvo y repito Es una tontería Cuando el hombre piensa Que es más fuerte que la mujer mm. No lo es, no lo somos bueno, La bueno. mujer por mucho demuestra Que tiene mayor capacidad De aguante Eso está así. Y de dolor Que nosotros no tenemos La más mínima idea porque solamente escuchamos sí. de relatos de mujeres de dolores y en la administración de la cosa pública también la institución ha privadas, sido mayor han demostrado su capacidad ente gerencial y transparencia y transparencia bueno ojalá y eso sí me llegó aplicándose a... en, en las fuerzas armadas en los diferentes estamentos de, es. del estado Así me es. llegó a la bueno la mejor administradora es la mujer en todos los sentidos eso está aprobado Solo hay que ver en la casa, ¿Eh, no? solo hay que ver el ejemplo Y, nosotros, y los hombres que muchos llegamos refiando uh, y bravos porque le cuadraron y tú dejaste para, para, para que te dejaran un banquete. Okay. No, no, y la pero mujer entonces, que eso. tiene que trabajar y a muchas en la veces, calle, trabajar sin dejarlo, la, la mujer le guarda todo el banquete. Exacto. Trabajar en la calle llegar a la casa seguir trabajando. Muchos hombres llegan del trabajo y a su casa. avance entonces, a la mujer. A acostarnos. Felicidades no, a buena, a la mujer. que bien apostamos nos sentimos orgullosas por la coronela. Así es que con esta bellísima información nos vamos, me encantan las... Hasta noticias bonita noticias, se ve esa tiene. mujer. No, es bonita, muy bonita de cara también. Sí, sí. Y el temperamento y la forma de... Quiero que le escuche, hablar que, la escuche bien. hablar, que le escuche bueno, hablar también, que... para que eh, vea cómo se expresa esta mujer con mucha capacidad. Bueno, el programa ha sido muy bueno. ¿no? Buena, es, hora, buena hora, buena hora. Ahí está la, la es coronela. Hermosa. hermosa expresión de la mujer sí. dominicana. Así es, es una mujer eso. dominicana. Así es. Nos vamos con esta imagen señores, retornamos mañana si Dios quiere, gracias por su fidelidad, gracias por su compañía, buenos días.